En la tarde de ayer, el presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos de Tenares, Nicolás Fermín, denunció que había sido supuestamente amenazado por un oficial de la Policía Nacional por el llamado a huelga en el municipio de Tenares, el cual reiteró. Estamos llamando a cerrar todas las comunidades que dan acceso al municipio de Tenares, todos los campos, incluyendo mi comunidad, Julián Javier. De acuerdo con las informaciones obtenidas de nuestro corresponsal en la zona, el llamado al movimiento huelgario no fue apoyado por los municipios. Sobre este particular, el gobernador de la provincia, Hermanas Mirabal, bienvenido al Manzar, descalificó al convocante a huelga y aseguró que se está trabajando en dar respuesta a las necesidades. Es un llamado que tiene que fracasar porque la gente de Tenar este está viendo. A Nicolás lo que le gusta es figurear con un micrófono, con un programa. Eh, Nicolás no aporta nada con eh, eso llamado a paro. Eh, al contrario, la gente está viendo, aunque no hemos solucionado los reclamos localmente, pero la gente está viendo los esfuerzos que estamos haciendo. Y tenemos un problema acá, que es que no hace falta camiones para agregar material en los. Y entonces, aunque hemos hecho las diligencias con los sindicatos, algunas, algunos dueños de camiones alegan que se le dañan las gomas a los camiones en las rutas, Pero en ese sentido, nosotros entonces habilitamos la ruta. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.